El Proyecto Colombia Primero en Educación para Personas Sordas ha buscado transformar completamente la oferta educativa que se está prestando a la población sorda. Hoy en muchos casos un estudiante sordo puede ser eh, incluido, digamos, en una institución, pero eso no garantiza que tenga la educación pertinente. ¿Cuál es la educación pertinente? La educación bilingüe, es decir, formación en lengua de señas y con enseñanza de español como segunda lengua. Para eso nos hemos propuesto hacer transformaciones normativas, es decir, que esta apuesta la tengamos en la ley y sea una obligación estatal. Nos hemos propuesto establecer unos colegios específicos que los acompañemos para fortalecer las, las metodologías pedagógicas eh, y que toda la comunidad en general de sus colegios apunte, digamos, a estos objetivos de la calidad de la educación. Hemos propuesto hacer incidencia en educación superior, es decir, cómo hacemos para que las universidades se transformen y sean mucho más accesibles para las personas sordas. Un punto muy importante también es la primera infancia, que es el momento exacto en donde las personas sordas adquieren la lengua de señas, es decir, cómo hacemos para transformar toda la situación de primera infancia para los niños sordos en donde logren adquirir adquirir la lengua de señas. Y un asunto muy importante, que es el último frente de este proyecto, es eh, normalizar y mejorar los servicios de interpretación. Es decir, para poder tener mejor información para las personas sordas, tenemos que tener intérpretes de calidad y mejorar y seguir aumentando el estatus de la lengua de señas. Es decir, que el país entero comprenda que la lengua de señas es una lengua como cualquier otra, que debe seguir mejorando su estatus y debe seguir aumentando toda su capacidad para poder tener mejor acceso educativo. La transformación más importante es que logramos la aprobación del decreto 1421, que además es de ser el decreto de educación inclusiva para la población con discapacidad, tiene un artículo específico que obliga a que se cree la oferta bilingüe bicultural. Esto que significa que todas las secretarías de educación en todas las ciudades deben elegir un colegio en donde se concentre la oferta educativa de la población sorda, y este colegio debe transformarse completamente teniendo más docentes bilingües. Hoy tenemos más intérpretes en los colegios. Esto no es suficiente porque los intérpretes no tienen toda la capacidad en todas las regiones para poder hacer la traducción y no es la educación más pertinente. Entonces este modelo nos propone esto y se ha propuesto en ese decreto que se firmó en el 2017 cinco años para que todas las secretarías de educación tengan esta oferta bilingüe bicultural. Un segundo reto muy importante ha sido que hemos generado una cantidad importante de contenidos y asesorías pedagógicas para los docentes, para los rectores y para toda la comunidad educativa en general. Después de organizar la oferta administrativamente, los docentes tienen un gran reto de saber cómo se enseña la educación para sordos con un objetivo claro que es los, los estudiantes sordos deben aprender y no deben simplemente ir al colegio para graduarse y pasar de manera general. El tercer eh, importante reto es que hemos logrado avanzar en la normalización de los servicios de interpretación se ha eh, firmado la resolución que genera la certificación oficial de los intérpretes en donde ya todos podemos saber quién es un intérprete verdaderamente certificado que nos permita dar garantía de la calidad de la educación. Para eso el INSOR va a evaluar la totalidad de intérpretes del país que van a estar publicados en el Registro Nacional de Intérpretes y permite que cualquier persona en cualquier lugar pueda acceder a esta información. Sumado a la producción de eh, contenidos, digamos, de información pedagógica, queda una experiencia muy importante que hemos hecho en Bogotá y es un aula educativa, un jardín en donde concentramos los niños sordos para poder dar todo el acceso a la lengua de señas de temprana edad que nos va a garantizar que cuando lleguen al colegio ya tengan un acceso a la lengua y tener mejores procesos educativos. El punto más importante eh, es que con primera infancia hicimos este primer avance en materia de los jardines, pero tenemos que generalizar que todo niño sordo que nazca tenga acceso a las dos lenguas. En este momento los niños trazan un camino únicamente desde el ámbito de la salud, pero no desde el ámbito de la educación, y allí tenemos que trabajar de manera integral en que este niño tenga toda la influencia y capacidad de adquirir las dos lenguas, el español y la lengua de señas. Lo segundo y muy es garantizar y todos debemos hacer veeduría en que el decreto 1421 se cumpla si logramos tener una oferta bilingüe bicultural con todas las garantías de calidad vamos a tener estudiantes sordos que se gradúen con mejores niveles académicos y de calidad y que van a tener un mejor acceso a la educación a la educación superior entonces dos puntos esenciales la adquisición de lengua que debe seguirse fortaleciendo con base en lo que hemos avanzado en bogotá y llevarse a todo el país y segundo garantizar que todas las metas que nos hemos Hemos propuesto con la eh, adquisición y con la garantía de la oferta bilingüe el decreto 1421 se cumplan en ese momento las secretarías de educación están reorganizando toda su oferta y de aquí en adelante deben, debemos hacer concursos de docentes bilingües, que eso debe empezar a ocurrir desde el próximo año. Tenemos que reestructurar curricularmente completamente el colegio para ver qué es lo que se enseña en cada área y que los estudiantes sordos tengan todas las competencias. Esos son los retos esenciales de los próximos años y que van a ser esenciales para que estas transformaciones que ya hemos planteado definitivamente tengan un cambio completamente total.